Ya, yeah, ya yeah. No, tengo millones en el banco Tengo papeles por todos mis cuartos Si entro en el juego lo parto Un DLC que mejora tu espanto Tiro de triple me apunto otro tanto Tengo todos los actores mirando Chico a la cima no llega esperando Y dando en la base pensando si escalo da en monedas de oro, un chico flaco con huevos de toro, es que la anima cuando pisa el bolo, al que todos conoces si sabe su rostro, ando sin pata fumando de gratis, me sobran tanto sin pinche la capi, y toda guerrera subir al tatami, que esos raperos son niños de mami, respeto delante y nunca lo enseñaron, son unas putas que quieren colabo, no fueron pobres y les gusta lo caro yo con la ropa que tiene mi hermano los veinte pasaron, ahora no me trabo quiere una fiesta con todos mis soldados muchos caro chicos de barrio abusan del peco, el con palo, me paso otro fin de tumbado en la cama, temblando por la ansiedad del panorama, esperando mi muerte que anoche me llama, yo no contesto hasta ver la forrada, el la mierda ya nada lo salva, un libro rojo sabe lo que pasa, mi pide una serie no hecha para la masa, pero si sale le sobra la salsa. Como sueno, porque entreno, vienen fiero pero van pa'l suelo, tengo dudas pero sé que quiero, Yo ven dudas pero tengo cero, tres puse y me chupan un huevo, a las perras se le nota el cero, cuando puede te morder en el cuello, cuando la quita, luego ocurre que nunca termina Si entro en juego enfoca la retina Chico y fuerte como el zumo trina Mira nigga, voy pa' arriba Y si llego vemos toda la cima No son kila, no son kila, Son tres tantos que no tienen vida Mato rapper in the game Lo que fumo no lo ley Dejé el skate por la play Y ahora en blanco soy el rey Mato rapper in the game Lo que fumo no lo ley Dejé el skate por la play y ahora en blanco soy el rey